A mí me lo quitaron, yo venía con el pichado y lo traía de mano, me lo quitaron con dos pistolas, eran tres. Me quitaron los papeles, me quitaron 10 mil pesos, me quitaron un teléfono. ¿Cómo ahora pasó eso? Eso pasó a las 7 de la mañana. ¿De dónde usted venía hoy? Yo venía de la universidad, no iba a estar en que trabajo. ¿En qué laborado venía ellos, señor? ¿En qué ellos andaban? Ellos andaban a pies. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No, me echaron mano al timón del motor. Me dieron un cachazo ahí, me dieron otro ahí. Pudo usted identificarlo. Claro. ¿Cómo andaban entonces? Eran, tres, eran dos morenitos y uno más clarito. Ellos están ahí en foto. ¿Qué tipo de motores? Un 105. ¿Con qué le golpearon, a señor? Con una pistola. ¿A qué se dedica? ¿Qué usted hace? Yo soy seguridad de, de una compañía. Eso fue. ¿Cuándo fue eso? Eso fue eso? El, el primer día de Pascua, a las 7 de la mañana. ¿Y entonces? ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que traten asunto en eso porque yo soy un probe infeliz que lo que gano son 8 mil pesos, quincenales, y ya me no, quitaron. No es el mutuo, ¿Debo de ahí 60 y pico? Entonces, del... ¿qué día de hoy usted fue su llamado? Ayer. Dígame una cosa, señor, narreme qué sintió usted en ese momento. Frente a Agua Rosa. ¿Qué sintió usted en ese momento cuando lo atracaron ahí? Ay, que yo voy a sentir, pues, yo, me, ellos me dejan tirado con ese golpe que me dieron ahí. El de Lo amenazaron a atrás. Lo amenazaron el suyo, ¿no? Francisco Peralta Tejada. Francisco, lo amenazaron ellos. Claro, porque cuando me dieron la primer, el primer tablazo ahí con el motor y me dieron, ah, tú no vas a aflojar la cacherito. Pero déjame hablar. Hijo.